Vamos a continuar con el tema de Fe y Razón, que comenzamos el miércoles, que habrán visto que Benedicto, Benedicto XVI en el discurso del 2005 cerraba un poquito rápido. ¿no? Ignoro si ya tenía en mente su famoso discurso de septiembre del 2006 o no, pero eh, eh, en este discurso, que es el discurso que él da en Ratisbona, eh, hay una... Hay una clarísima referencia a las relaciones entre razón y fe, atacando uno de los puntos de discordia más importantes dentro de toda la tradición eh, del pensamiento cristiano, eh, que es la acusación eh, de que ese proceso de relación entre razón y fe que habría llegado a su culmen en Santo Tomás de Aquino, eh, ese proceso habría <coughs> implicado una helenización del cristianismo. ¿está? Esto es que el cristianismo sin darse cuenta al absorber a la filosofía griega le sucedió al revés, quedó absorbido a la filosofía, eh, por la filosofía griega, quedó como reducido a categorías helénicas de pensamiento, cosa que muchos entonces consideran contrarios, contraria a la auténtica fe, contraria a la evangelización universal, ¿no? porque ¿por qué habría que hablar con esas categorías griegas a culturas que no lo son, etcétera, etcétera? Y es que, es, que es algo que se venía diciendo hace mucho tiempo por motivos diversos. Y Benedicto XVI apunta a esa cuestión y hoy en particular eh, eh, yo le voy a agregar algunas cuestiones. Eh, que estábamos diciendo el miércoles, eh, y que tienen que ver con eh, lo que en la hermenéutica contemporánea, desde Gadamer, eh, se llama eh, encuentro o fusión de horizontes. ¿Está? Bien, eh, así las cosas llegamos a este eh, párrafo fundamental. El discurso, por lo demás, lo encuentran. Hasta ahora no ha sido cancelado. <risa> Está, es, este, ponen discurso Benedito Benedicto XVI en Ratisbona, septiembre del 2006, y, y, y aparece. Eh, entonces, como ven, la cuestión es clara. ¿no? A la tesis según la cual el patrimonio griego críticamente purificado, ¿no? esto quiere decir eh, eh, transformado por el cristianismo, forma parte integrante de la fe cristiana, se opone eh, la teoría de la deshelenización del cristianismo, eh, la cual domina cada vez más, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, este tema, eh, este, este intento de deshelenizar el cristianismo, este proyecto de quitarle lo que supuestamente serían categorías griegas que reducen el cristianismo a, eh, a, a lo griego habría tenido tres etapas ¿está? bien eh, yo eh, faliblemente he decidido eh, eh, analizar con detalle la tercera que tiene que ver con el postmodernismo actual la primera y la segunda etapa tienen que ver con cuestiones históricas que de alguna manera ya hemos tratado muchas veces, pero obviamente cualquier pregunta me dicen. La primera tiene que ver con algo que afectó mucho a la relación eh, entre... afectó mucho, marcó lamentablemente gran parte de la relación entre protestantismo y catolicismo cuando nace la Reforma. ¿no? O sea, los reformadores, muchos de ellos me parece, Juan, que Lutero también, ¿no? acusan, y acá cuidado con lo que voy a decir, a cierta escolástica decadente ¿no? de eh, estar afirmando una especie de filosofía griega que tenía independencia de la fe, o sea, como fuera de la fe y fuera de las sagradas escrituras. ¿no? Ahí hay una primer crítica a la supuesta helenización del cristianismo. Obviamente acá se mezcló todo. ¿No? muchos de los reformadores acusaron a esta escolástica decadente y entonces también acá cierta interpretación de santo Tomás de Aquino estaba en juego. Pero bueno, no sé Juan si quieres agregar algo, hoy retrospectivamente todo está, re todo está más claro. Es, este, es obvio que el enfrentamiento de Lutero se refería a una especie de eh, racionalismo dentro del ambiente católico que tenía que ver con un cierto semipelagianismo que él, desde San Agustín, comenzó a combatir. Eh, el diálogo, o mejor dicho, la falta de diálogo fue total y completa y, a pesar de los esfuerzos de Felipe el Melanchthon, sin embargo, eh, el tema en su momento eh, quedó como que eh, los católicos se veían a sí mismos como los que razonaban sobre la fe y los reformados se veían a sí mismos como los que estaban en una verdadera fe que no había sido abandonada a categorías filosóficas eh, que reducían la fe a la sola razón. No sé, Juan, qué opinarás, si lo dije bien, es, habría mucho que investigar ahí, en ese punto, habría como para hacer toda una tesis de doctorado, eh, pero ese fue el gran conflicto, el enfrentamiento entre una fe que comienza a ser explicada, este, a ver, lo voy a decir de manera irónica, eh, primero desde... Eh, cierta, cierto inicio de lo que podríamos llamar la manualización de Santo Tomás y por último desde la Biblia y bueno eh, y este, el enfrentamiento entre eso y y, y Lutero okay. bueno, si me preguntan, tal vez ahí yo me atrevería a decir que tal vez el problema es un poco la crítica hacia las fuentes o sea si tu fuente es Santo Tomás por ejemplo claro. para Lutero o para Calvino no es suficiente la fuente es la escritura y recordar que uno de los problemas grandes que, que, que con los que nos terminamos encontrando dentro del pensamiento de Santo Tomás es toda la economía sacramental eh, y, y ahí al no encontrar soporte escritural para siete sacramentos y esos, y esos temas, ah, entonces no, no, no, no. lo tenés que, tenés que ponerlo en, en, en cuestión para eso por un lado, por el otro lado puede también una preocupación por el tema del canon porque recordate que eh, los libros de la Septuaginta cuando Lutero traduce su texto y pide un antiguo testamento eh, en hebreo ¿verdad? no encuentra Libros los ahí, claro. y entonces ahí se produce un problema. Aunque tanto Lutero como Calvino los utilizaban como referencias para enseñanzas, no los consideraron católicos, pues, eh, digo, canónicos. Claro, y se estaban traducidos al libro. Y, bueno, son de fuente eh, griega, los, los de canónicos, pero las de ¿verdad? Y, eh, pero, pero, digamos, si tú ves la obra. Tal vez no tanto la de Calvino La de Pedro porque no era muy sistemático Pero la de Calvino O sea, los institutos de la fe cristiana de Calvino es una obra maestra Y son tomos así De, de, de teología sistemática ¿verdad? Eh, Que, que demuestran que no es que no hubo Un abandono de la razón o sea, Simple y sencillamente la fuente Nos vemos para atrás ¿verdad? Y partimos de la escritura ¿verdad? Sí, sí, sí Yo en qué idioma está? Ah, la, en latín ¿Qué? o sea Lutero traduce del latín a la literatura es que el gran problema no el traduce de griego y del hebreo es que el problema el gran problema y la la, la, la digamos donde donde se le rompe la cabeza a Lutero por decirlo así es cuando él está él, él, él, él está leyendo eh, pasajes como por ejemplo en Marcos cuando, cuando, el, cuando el Señor regresa de la tentación y dice: El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La latina vulgata traduce la palabra, o sea, la, la palabra arrepiéntase en la latina vulgata es pen, penitente o pen, penitencia. No, no, no, no, pero sí. Y la palabra griega es metanoia. No son lo mismo. No es lo mismo hacer penitencia que cambiar el corazón. Y entonces Lutero cuando mira eso de ese tiempo, no puedo confiar en esta fuente Tengo que necesito manuscritos griegos y se apoya en el álgebra. Él, él utiliza el, el, activo, el, el texto de Erasmo griego para hacer su traducción al alemán del Nuevo Testamento y se va a la fuente en hebreo para hacer su traducción del Antiguo Testamento. ¿En qué texto de Erasmo te hizo? Pues su traducción al griego del Nuevo de Testamento, Marcos 1 y piquito, ¿verdad? Okay. Ese es uno de los, de los problemas grandes donde se da cuenta de que entonces el, el, la manera de, de, de, de hablar de la justificación, del arrepentimiento, eh, etcétera, etcétera, tiene que cambiar seriamente. Y el problema bien? lo encuentra ahí, ahí mismo en el texto y en la forma en que se traduce hoy. Sí. Que no es que o San no, Ambrosio se, se haya ha estado mal en el pero es que el latín no tenía una palabra para metanoide. Bueno, eso pasa con todas las traducciones, siempre. Y entonces se quedó con el tema de hacer penitencia, no son acciones externas, eh, el arrepentimiento es una acción interna. De todos modos, volviendo, eh, fíjense que hoy, este, después de muchos, después de varios siglos, esto no presenta mayor dificultad. Ahora, eh, eh, del lado católico, la imagen que queda en, en, el, en el siglo XVI es que Lutero es fideísta ¿no? y que habría negado la relación razón-fe. ¿no? Y desde ahí se interpreta desde el catolicismo una especie de intento de deshelenizar. ¿no? Este... Pero bueno, vuelvo a decir, es, me parece que hoy es un debate superado por esta conversación que estamos teniendo y por muchas otras cosas. Pero, eh, eh, de todos modos, el, el, el punto clave donde yo sí puedo ir con mayor autoridad es la interpretación de Santo Tomás de Aquino. ¿Ok? Está, Santo Tomás de Aquino es un autor, como ya vimos el miércoles, más difícil de interpretar de lo que suponemos. ¿no? O sea, interpretarlo en el contexto del cristianismo. Eh, eh, ha presentado siempre sus dificultades, eh, mucho más desde el tomismo de fin del siglo XIX, pero el modo de lenguaje de santo Tomás este, siempre quedó como un desafío para los que busquen una lectura de la teología este, más basada en las fuentes. ¿OK? Por supuesto que se lo puede defender a santo Tomás perfectamente y se lo puede entender perfectamente, pero... Este, eh, pero el diálogo entre razón y fe en Santo Tomás llega a un punto culmen donde de repente los límites se ponen difusos. Muy bien, segundo, segundo punto de iniciación de del cristianismo es eh, la evolución de la ciencia ¿no? hacia el positivismo. ¿Cómo lo presenta Benedicto XVI? Este tema es de una manera muy particular. Muy particular. Ustedes saben que, hacia. Se podría decir que, que tal vez, digo tal vez porque poner una fecha de nacimiento siempre es compleja, tal vez eh, en. tal vez en el siglo. Eh, eh, 16 con, eh, con eh, eh, Nicolás de Cusa es la fecha de nacimiento de lo que podríamos llamar el neopitagorismo cristiano-medieval. Que después, por supuesto, tiene sus grandes exponentes, en los que forman parte del renacimiento de la ciencia, a saber, eh, Copérnico, Galileo y Kepler. Bien, hay una interpretación eh, positivista, empirista de estos autores, como que ellos habrían comenzado a hacer experimentos empíricos contrariamente a la repetición de los textos de física de Aristóteles. Eh, hoy en día, de la mano de muchos historiadores de la ciencia, sobre todo Alexander Coiré, ¿no? que en esto sí fue muy, muy eh, este, seguido por Thomas Kuhn y Paul Feyerabend, ¿eh? pero este autor es importantísimo, Alexander Coiré, que es un historiador de la ciencia nacido en Rusia, luego nacionalizado francés, pero que en Francia, por supuesto, el ultrapositivismo de la academia Francesa de Ciencias no lo aceptó y solamente tuvo un importante, tuvo un relativo éxito en unas conferencias que eh, en la década del 50 fue a dar a Estados Unidos y que fueron escuchadas por un niñito genio llamado Thomas Kuhn que renovó toda la historia de la ciencia en función de lo que Coiré pensaba. ¿Qué pensaba Coiré? No solamente que la física no es primariamente empírica, sino que toda física se basa en ideas filosóficas. Pero no solamente eso, sino que la idea filosófica fundamental que genera el renacimiento de las ciencias es esta, el neopitagorismo cristiano. A saber que el mundo físico es un mundo exacto, determinístico... Eh, porque la expresión, vamos a decirlo así, ¿no? esto es lo que viene de Nicolás de Cusa, la expresión de lo infinito en el mundo es la matemática. O sea, para, para Nicolás de Cusa, la, la creación conduce a la matematización del universo físico, ¿no? sin negar en absoluto, por supuesto, la espiritualidad del ser humano, pero... Eh, cuando el infinito crea según su logos, la expresión más perfecta de ese infinito y de ese logos es lo matemático. Por supuesto que esto se podría discutir, de hecho, santo Tomás no pensaba así. ¿no? Pero lo interesante es eh, el, el, el, el énfasis puesto entonces en la geometría por un lado y en lo que ya se sabía de matemática por el otro, eso renueva, de alguna manera, los intentos de explicación geométrico-matemática del universo. Entonces, dado lo que estoy diciendo, no se van a sorprender eh, si les cuento que los, los discípulos de Nicolás de Cusa fueron los profesores de matemáticas de Copérnico, ¿ok? Y, y, y, y, por lo tanto, la... La genial habilidad matemática de esta persona tímida que no quería problemas de Copérnico viene de acá. Pero la profunda convicción, tanto de Copérnico como luego de Galileo, eh, en cuanto a que hay un universo geométrico determinado o, o determinístico exacto, ¿no? eh, eh, eso viene de Nicolás de Cusa. Y... Desde luego, sin que Nicolás de Cusa lo pudiera prever, esto recibe la ayuda de Descartes ¿no? ya en el siglo XVII con el tema de, este, de que la cosa física es una red intrínsecamente matemática. Bien, eh, todo esto, vamos a pasar de, de otro lado, produce el siguiente esquema. Hasta Newton inclusive hasta Newton inclusive, se podría decir entonces que la física matemática que había nacido en Nicolás de Cusa y, y Copérnico significaba que el mundo físico, ¿eh? lo podríamos colocar acá, y acá arriba a Dios como el creador y el que sostiene en el ser al mundo físico matemático. Ok, Justamente recuerden que acá viene una... Eh, Una anécdota, no, anécdota no, borren. Hay un debate entre Leibniz y Newton sobre el porqué de la gravedad y es muy conocido en Historia de la Ciencia que la respuesta que Newton da a por qué la gravedad es que Dios la ha establecido así. O sea, Newton, desde el neopitagorismo cristiano medieval, no tiene una hipótesis para explicar por qué la gravedad es así. De acá viene una famosa expresión de Newton, que es hipótesis non fingo, no, no hago hipótesis. La respuesta de Newton es porque Dios así la ha establecido y en todo caso nosotros, los seres humanos, hemos logrado descubrir cuál es la constante matemática. Bien. Eh, una vez que la física que esta física newtoniana entra en contacto con el secularismo ¿eh? Eh, de Ray Grande Positivista del siglo XIX, ¿no? entonces lo que se produce es esto, el mundo físico queda como explicado por sí mismo, con una autonomía absoluta, eh, y por lo tanto... La hipótesis de Dios ya no es más necesaria. ¿Por qué digo la hipótesis de Dios? Porque ahora sí, la anécdota es que, eh, es que eh, el, el emperador francés Napoleón III le pregunta a Laplace, que es una expresión típica de esta segunda posición, eh, gran físico y matemático francés, pero ultra negador de la existencia de Dios, le pregunta a Laplace, ¿debemos seguir colocando a Dios como, como, como causa del universo físico, de la matematización del universo? Y Laplace responde, esa idea, esa hipótesis ya no es más necesaria. Ahora, acá vienen como dos cuestiones. Si ustedes leen el texto van a ver que Benedicto XVI afirma que, por un lado, eh, eh, esta posición, ¿no? así positivista, lleva a este resultado. Por un lado, una ciencia empírica donde se concentraría lo racional, ¿no? lo racional ya está allí nada más, y por el otro lado, como algo totalmente contrapuesto, la fe, cualquier fe. Católica, protestante, budista, la que fuere. ¿no? Ahora bien, eh, eh, eh, es obvio que desde esta posición, más bien positivista, eh, eh, toda la escolástica cristiana ¿no? es vista como un intento de justificar la fe en la filosofía griega, entendida por filosofía griega, la metafísica de Platón y Aristóteles. Díganme si me voy expresando bien, si me siguen. ¿no? Ahora, desde entonces esta posición positivista e empirista, este intento es totalmente vano porque es esta metafísica griega la que ya carece de sentido, la que está perimina frente al avance de la nueva ciencia. Y este es el tercer proceso, perdón, es el segundo proceso de deshelenización. O sea, acabemos con el tema de la filosofía griega porque no es más que un intento de justificar en la metafísica griega la fe, pero la fe es solo fe. Y acá sí en un sentido fuerte de solo sentimiento, solo eh, literatura, solo mitología y simbolismo, este, sin ningún tipo de apoyo racional. Por lo tanto, el segundo momento de, de si ya estoy contigo, María Fernanda, el segundo momento de deshelenización sería este, pero concluyo con esto. Ratzinger muy sagazmente afirma que este secularismo positivista del siglo XIX no se dio cuenta, él no lo dice así, dejó ¿no? latente, ¿no? pero permítanme esta reinterpretación, no se dio cuenta de que en este mundo físico aún totalmente secularizado había algo latente. que Ratzinger, sin mayores conflictos, llama platonismo. O sea, para Ratzinger esta nueva física es así, sencillamente platónica, por el tema de la matemática, lo cual deja pendiente otro interrogante que en este momento no vamos a responder. Sí, a ver, María del Carmen. Este, que nos dice, yo pienso que... Mientras no tenemos explicación de algo físico, sí. eh, eh, entonces acudimos a Dios, ¿verdad? Pero cuando ya la tenemos es como, ah no, no era Dios, es así. Bueno, ahí hay, ahí hay como dos niveles. Sí, pero no nos damos cuenta que llegar a descubrir cómo funciona esa física es porque Dios nos dio la capacidad. Bien. Ah, por supuesto, eso por un lado. ¿No? Sí, tenemos la capacidad de formular conjeturas acerca del mundo físico, es verdad, conjeturas falibles. Eh... Pero el tema de recurrir a Dios tendría como dos sentidos. Un sentido que me parece que es uh, erróneo desde el punto de vista de la metodología de la física, es lo que habitualmente ha sido llamado como el Dios tapa agujeros, ¿Qué quiere decir que cuando en la física no logramos darnos cuenta de algo, recurrimos a Dios para cubrir eh, ese, ese gap. ¿no? Bien. Ahora, eso es un error metodológico, sencillamente cuando la física, la física tiene un sinfín de interrogantes, o sea, cuando la física todavía no tiene una conjetura para explicar algo, Quedan interrogantes y sencillamente hay que afirmar, pues, no lo sé. Listo, hay que seguir investigando. Aún hoy, este, este tema del dios tapa agujeros ha generado conflictos en eh, cierta apologética católico tomista de la demostración de la existencia de Dios que mezcla la teoría del Big Bang con las vías tomistas tradicionales, sobre todo la del primer motor, que habría como un primer motor en el universo. Bueno, ahí hay que tener cuidado porque es un flaco favor que se le hace el diálogo razón-fe, razón-ciencia y a santo Tomás de Aquino. ¿Qué quiere decir esto? Eh, santo Tomás, con esas vías, a lo, que, eh, a lo que quiere llegar es a la causa primera del universo, pero no a una causa dentro de la estructura de la física. O sea, a ver, lo coloco de este lado. Eh, la teoría del Big Bang, que no sé si será verdadera o no, es una hipótesis, lo que afirma es, hubo un, una explosión originaria de la cual se origina una cadena de acontecimientos y llegamos hasta acá, hasta nosotros. De igual modo nos podríamos... Y nos podríamos ir al revés. ¿no? Bueno, antes de nuestro mundo actual que hubo, y así sucesivamente, hasta llegar a un punto inicial. ¿no? Bien. Pero fíjense que esta cadena causal está en la misma, la misma línea, o sea, son causas físicas. ¿Eh? Es como, es como un, un, una semillita que lleva a, lo, a la otra y así sucesivamente. En cambio, la existencia de Dios, no solo en Santo Tomás, sino en la precomprensión cristiana del mundo, Dios es Dios Creador y Dios Creador está por arriba de todo esto. No está dentro del mundo físico. Dios no es una explicación física. Es una explicación metafísica. ¿Eh? Bien, eh, por lo tanto, la conciliación de esto con, con el tema de, de Dios en la física, es decir, la física siempre llega hasta un punto donde ya no puede seguir y tiene que reconocer sanamente el interrogante. No se puede colocar a Dios este, para explicar lo que la física no puede explicar. Ahora sí, uno puede decir, Dios es el creador, o sea, remitirnos a la causa primera, pero eso ya no es una explicación física. Este, bien. bien, de lo contrario sí, es una mezcla indebida, metodológica, entre la física, la metafísica, etc. Bien, ok. Eh, entonces, eh, Benedicto XVI en este discurso eh, es muy crítico de esta de esta segunda fase de deshelenización, o sea, de, el, de la mentalidad positivista, de, de reducir la razón humana solamente a lo empírico. Eh, ¿Por qué? Porque es una negación del pensamiento metafísico que es el punto de encuentro entre la razón y la fe. Bien, eh, lo que ocurre es que... Eh, eh, la observación que hace Benedicto XVI es la siguiente: no está hablando solamente de la física de cualquier física, está hablando de la física actual, o sea, la que nace desde Copérnico a la actual, porque como mucho la gran diferencia entre la física newtoniana y la post-newtoniana es el tema de la física cuántica, el tema del indeterminismo, pero la física sea cual fuere es física matemática. Bueno, a eso, muy sagazmente, Benedicto XVI lo llama platonismo. Y por esto, dice Benedicto XVI, la física no puede dar razón de sí misma. ¿Por qué? Porque si la física quiere autofundamentar por qué la matemática es tan importante en el universo físico, entonces tiene que remontarse a una respuesta meta. Física está, esto es, el platonismo implícito en la física actual es una posición metafísica que está en la raíz de la física actual. A ver, esto es eh, esto a veces es algo de lo cual no tomamos conciencia. Cualquiera de nosotros que como aficionado escuche un video sobre la física o lea cualquier libro de física va a ver que la matemática ocupa un lugar no accidental, sino esencial. Es más, a ustedes le preguntan a un físico qué es el calor, la electricidad, el peso, la energía, lo que fuere, y lo que hace es dar una fórmula. La fórmula matemática es prácticamente el ser. O sea, nuestra física no es simplemente una física matemática, es una física cartesiana. Atención con este detalle. En, en Aristóteles, independientemente de la, de, de, de, de, de, de la concepción del contenido de la física, las cosas materiales tienen una dimensión cuantitativa, pero no lo son en sí mismas. La física actual es casi cartesiana, o sea, ustedes le preguntan a un físico qué es algo y la respuesta es la formulación matemática. Esto es muy muy interesante porque entonces viene la pregunta: ¿y por qué? Guardando las distancias, pero un un argumento que a veces se ha utilizado es... Justo para decir que hay un tipo de conocimiento que no es el, el matemático es hacer la pregunta, ¿a qué sabe el chocolate? Y, y nadie te lo... O sea, todos pueden decir chocolate, pero, pero no hay una descripción científica. Te pueden decir la fórmula, la sí, composición, sí, sí. pero nunca a qué sabe y, y sí. sobre todo porque el chocolate también te conecta, o el sabor pues, de cualquier cosa con sensaciones, emociones, recuerdos, lo que sea, entonces hay un tipo de conocimiento que no está sujeto a la Ahí está, bien. Por lo tanto, la paradoja que esto implica es que, lo que Benedicto XVI está diciendo, es que cualquier tipo de pregunta por la física por sí misma, o sea, por su fundamento último, cualquier pregunta que la física matemática quiere hacer sobre sí misma, remonta a una filosofía de la física que... Ya está lindando con la metafísica. Y por supuesto, ahí es donde hay que hacer las distinciones correspondientes. Una vez que llegamos a la metafísica, entonces no podemos seguir respondiendo desde la parte empírica de la física. Tenemos que remontarnos a los autores que han hecho metafísica, y se podrán imaginar que en la mente de, de, de Benedicto XVI, San Agustín y Santo Tomás siguen ocupando ese, ese lugar. Eh, en ningún momento hay una negación de que Dios ha creado en el mundo físico algo esencialmente matemático eh, lo que sí, retrospectivamente podríamos decir que que nuestro conocimiento de que el mundo físico es matemático es más a posteriori que a priori ¿qué quiere decir con esto? quiere decir que a medida que nuestra capacidad de conjeturar sobre el mundo físico fue avanzando, recurrimos a hipótesis geométricas que antes estaban reservadas solo a la alta cosmología, los seres humanos comienzan a recurrir a hipótesis geométrico-matemáticas que antes estaban reservadas solo a la alta cosmología para el mundo físico que se podría llamar sublunar. ¿no? Bien, eh, pero yo diría que eso es a posteriori de tratar de investigar. La diferencia en ese sentido entre santo Tomás de Aquino y Nicolás de Cusa es que cuando santo Tomás de Aquino dice Dios crea el ente finito, el ente limitado, el ente creado, ese ente no es necesariamente matemático. Es limitado y participa de lo infinito, está porque tiene un orden, pero ese orden no es necesariamente matemático en santo Tomás. ¿Eh? Es, esa es la diferencia entre Nicolás de Cusa y santo Tomás. Es, ese orden en todo caso hemos descubierto que es matemático y entonces en, a posteriori sí atribuimos esa estructura matemática a lo que Dios quiso del universo. La gran diferencia entre santo Tomás de Aquino y Nicolás de Cusa es que en Nicolás de Cusa la creación lleva necesariamente a la matemática. No, no, por algo Nicolás de Cusa quedó como encapsulado en su época, como algo que genera ¿no? un pensamiento cristiano-científico, pero no generó sistema o mayores discípulos en su momento, excepto algunos que sostienen, no me voy a introducir en esto, que Nicolás de Cusa es un antecedente de Hegel. O sea, algunos dicen que Nicolás de Cusa tenía un componente relativamente panteísta en su pensamiento, cosa que yo no puedo juzgar en absoluto, ni lo voy a solucionar, ni tampoco me preocupa tanto. <risa> okay. este, el lugar de Nicolás de Cusa es histórico, es, fíjense hasta qué punto el pensamiento cristiano encuentra en la matemática, aunque tal vez exager exageradamente, una imagen de la perfección divina. ¿Está? Ya, ya estoy contigo María Fernanda, cosa que... En el siglo XX ya lo hemos dejado de pensar. El siglo XX es el descubrimiento de los límites de, lo, de las cosas que consideramos absolutas. El siglo XX es el descubrimiento de los límites de la física y de los límites de la matemática también. Por el famoso teorema de Gödel, búsquenlo en, en, en, en internet, ¿eh? este, sobre que ningún sistema axiomático-deductivo puede ser completo y consistente al mismo tiempo, etcétera. etcétera. O sea, la matemática también tiene un límite intrínseco. Pero, pero para la mente del siglo XVI, XVII, para esa mente renacentista que estaba retomando ¿no? los grandes fundamentos de la matemática que ya se encontraban en Pitágoras, en Arquímedes, en, en Eratóstenes, el entusiasmo por la matemática como, como, como símbolo de perfección absoluta, como lo que casi alcanza a Dios, es un entusiasmo que no tiene límites. Y ya estoy, ya estoy. Y gracias a ese entusiasmo es que nace la ciencia como la conocemos hoy. Sí, perdón, perdón que los estuve cortando. Sí. Primero a María del Carmen y luego pasamos a Juan. Yo lo que comprendí de su explicación es que llegó un momento en que a través de la ciencia de la física se prescinde de la idea de Dios, pero el 16 les hace ver... Sí. que en esa formulación sí. matemática, en ese procedimiento para sí. llegar a una conclusión sí. existe una metatísima. exactamente, mejor expresado imposible si Benedito y estuviera acá María del Carmen, 10 exactamente o sea, una de las maneras ¿no? De, de esto es muy interesante una de las maneras de refutar el positivismo no es solamente decirles miren hay fundamentos metafísicos más allá de la física, sino que esta, esta crítica que hace Benedicto XVI es decirle, en esa física misma que ustedes están practicando, vamos a decirlo en términos más poéticos, hay un misterio que ustedes en tanto físicos no pueden develar. El hablar permanentemente de la estructura matemática del universo los lleva a una pregunta que la física misma no puede develar. ¿No? Y miren que yo conozco muchos aficionados a la física, o no tanto, que están maravillados acerca de la estructura matemática del universo. ¿no? Los fractales, por ejemplo, ese orden abs casi absoluto y completo que ustedes encuentran en los seres vivos, en la organización de sus tejidos, en las células, ¿no? produce asombro. ¿no? Este, ¿okay? eh, entonces... este eh, o sea, eh, claro, y acá otra cosa, ustedes saben que una de las grandes respuestas del, del, del, del, del, del fin del siglo XIX con respecto a por qué el universo como es, es la teoría de la evolución. Bueno, eh, entonces, claro, cualquier agnóstico podría decir, bueno, finalmente la casualidad explica eh, la matemática y bien, ahí nos introducimos en temas tan profundos como el siguiente. La casualidad juega un papel en la teoría de la evolución que no podemos negar, casualidad que por lo demás es compatible con lo que santo Tomás de Aquino pensaba, que es la conciliación entre la casualidad y la providencia, pero la casualidad nunca puede ser la única explicación, porque justamente la casualidad no es causalidad. Si quiero buscar relaciones causales, tengo que ir a algo que deje de ser solamente aleatorio. ¿no? Entonces, estos son puntos de filosofía de la física. En todo caso, lo que la filosofía de la física está discutiendo hoy, yo, yo lo digo por mis lecturas aficionadas, es si ese orden del universo es absoluto o no. Desde Nicolás de Cusa hasta Newton inclusive se piensa que es absoluto. Es el famoso universo determinístico. ¿Está? Con la física cuántica eso se corta. Viene cierto indeterminismo. Pero eso no quiere decir que eso no quiere decir que haya desorden. ¿Eh? El, esto lo. Eh, usted me va a decir, ¿por qué lo estoy diciendo? Bueno, por mis lecturas de Karl Popper, ¿eh? que trata de tener una posición superadora entre, entre el universo determinístico absoluto y el, y el caos. ¿no? Bueno, muy bien. Sí, eh, impresionante, usted me va a decir, ¿todo esto se encuentra en este discurso? No, no dicho así como lo estoy comentando, pero sí, sí se encuentra. Se encuentra el tema del platonismo de la física, este, la recuperación de la pregunta metafísica. Sí, sí, se encuentra, sí. Decime, Juan. Sí, sí. No, no sé, un poquito hablo Sí. ¿No se pusieron ellos en una posición peligrosa que llevó... Al, al problema del siglo XIX, del secularismo, al haber ellos encontrado ah, sí. el logos en la matemática sí. y haberlo desencarnado de Jesús. Ah, sí. pues, Qué bueno. para mí, dos textos que, para mí, diría yo, se les olvidaron. A él, por ejemplo, eh, eh, Conocenses 1:16. Eh, porque en él fueron creadas todas las cosas tanto en los cielos como en la tierra visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. todo ha sido creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas permanecen en otras tradiciones decían en él todas las cosas hacen sentido eh, y en Hebreos capítulo 1 Dice, empezando el capítulo, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó el heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces, al desencarnar en los ellos mismos se pusieron en la posición de que sacaran a Dios de la ecuación. Eventualmente, pues tal vez no en ese momento. Pero si tu punto de referencia es Jesús, aún en estas cuestiones, ¿verdad? Y subordinar la matemática a, a, al orden que Él estableció, creo que hubiese sido una salvaguarda sí, más segura, Sí, bueno. discúlpame que entre paréntesis, un paréntesis, vos sabés que como comienza eh, ese texto... Es casi como el Vaticano II, con un parafraseo, comienza la declaración de Verbum sobre las fuentes de la revelación. Cosa que te digo, dentro de los ambientes del Vaticano II produjo un gran debate, porque muchos se oponían a ese comienzo. Bueno, te lo digo para que veas, ¿no? Este, las internitas. Bien, después, vos y yo evidentemente nos estamos complementando en todos estos años, así que... Disculpame que yo te que responda con santo Tomás. Eh, en realidad se podría decir que si no mantenés de manera clara la distinción y complementación entre causa primera y causa segunda, eso se produce. Mucho más, no solamente en Nicolás de Cusa, sino que también ya se podía producir en santo Tomás. Porque en Santo Tomás, sin recurrir a la matemática, sin embargo, al haber ubicado la naturaleza de las cosas según Aristóteles como la causa inmediata y próxima de los fenómenos físicos, también en cierta medida, si él no hubiera distinguido, como sí si lo hizo, entre causa primera y causa segunda, hubiera dejado las puertas abiertas a una secularización futura en sentido negativo. Te llamará la atención que cuando Santo Tomás plantea el tema de si Dios se puede... Eh, eh, demostrar por medio de la razón humana él se plantea dos objeciones a esa famosa cuestión 2, artículo 3 él se plantea antes dos objeciones la primera objeción es el tema del mal la responde según San Agustín la segunda objeción que se plantea es justamente, y la plantea como aristotélico como si fuera un aristotélico no cristiano él plantea la autonomía del universo o sea el universo tiene sus propios principios, no dice autonomía, dice el universo tiene sus propios principios. La, este, los seres vivientes tienen sus propios principios, ¿por qué recurrir a otros? Claro, cuando él responde a las objeciones, ahí hace de vuelta la distinción entre causa segunda y causa primera. Sí, los seres vivientes tienen sus propios principios, que son causas segundas con respecto a sus efectos inmediatos, pero se deben remitir a la causa primera de todo el universo. Okay. Bueno, es muy interesante eso porque, porque fíjate cómo eh, esto implica como una tentación permanente. Si vos, si, vos enf si vos enfatizás el aristotelismo y te olvidás del cristianismo y a la vez en el siglo XVI enfatizás la matemática y te olvidas del infinito y de las sagradas escrituras y luego... Suponete que sos un newtoniano que por motivos personales está entrando en cierto agnosticismo, porque Newton era creyente, porque era un anglicano devoto, pero supongamos que... Entonces, cuidado que ningún universo para este mundo creado se te viene abajo. Finalmente tenés la física bien construida, bien hecha y, y podés llegar acá muy fácilmente. ¿Está? y con los debates correspondientes porque imagínate lo que te hubiera respondido Laplace si vos le lees ese texto te hubiera dicho supersticioso, fideísta no me salvas con la Sagrada Escritura bueno, entonces este, es, es muy interesante esa cuestión ahora lo que vos me leíste tiene una parte que en mi lenguaje es la relación entre causa primera y causa segunda tiene una parte cuando vos decís todo remite a ¿no? es eso ¿verdad? Eh, así que, bueno, eso es fascinante. Bien, y ahora llegamos al punto que quiero destacar hoy, que es esta tercera fase, que es el postmodernismo. ¿no? Eh, por eso yo creo que este discurso, Primero, no creo que haya sido muy bien entendido, pero en la medida que fue entendido, generó muchas eh, reservas porque este pensamiento postmoderno se ha introducido mucho en, en, en católicos y protestantes. Vamos a reseñarlo un poquitito. Fíjense. ¿no? Acá, a ver si... Yo puse una fórmula. Quiero referirme brevemente a la tercera etapa de la deselenización. Teniendo en cuenta el encuentro entre múltiples culturas, se suele decir hoy que la síntesis con el helenismo en la Iglesia antigua fue una primera inculturación que no debería ser vinculante para las demás culturas. ¿Ven? Lo que está diciendo claramente es todo el esfuerzo de la patrística de relacionar razón-fe y relacionar todas las sagradas escrituras con la filosofía griega no debería ser vinculante para las demás culturas. Porque, ahí viene, porque ¿por qué eh, predicar a las demás culturas? ¿no? Voy a decirlo como lo diría un postmoderno, con categorías griegas. Atención, cuidado con esta expresión. Con categorías griegas. Estas, ¿eh? las demás culturas, tendrían, deberían tener derecho a volver atrás hasta el momento previo a dicha inculturación para descubrir el mensaje puro del Nuevo Testamento e inculturarlo de nuevo en sus propios ambientes. Como diciendo, tendremos que partir de las Sagradas Escrituras, dejar de lado... Poner entre paréntesis toda la síntesis escolástica e ir a otra cultura, a hablarle en sus propias categorías ¿no? y, y, y evangelizar de ese modo. ¿Ah? Lo, lo cual implica que, que no habría una síntesis razón-fe universal, como que el lado humano de la razón está acá y es relativo. Mientras que las sagradas escrituras son entendidas siempre como una revelación de Dios que no es humana, es sobrenatural, y que en todo caso debe encontrarse con, el, con las síntesis culturales relativas, siempre cambiantes, de las demás culturas. No sé si me estoy explicando, es más, no lo quiero decir también porque a ver si los convenzo, ¿no? <risa> ¿Ok? Eh, bien, es, es. Y este es el posmodernismo, ¿por qué? Ya, ya estoy con, con, contigo. Porque el eje central del pensamiento postmoderno es que no hay metafísicas verdaderas, sino que hay pequeños relatos, todos tan válidos como como. como pero digamos como. que haces como el caso. o sea... Sí, ya estoy contigo, María. Espera que Juan puso cara de. Acá hay algo que no me cierra. No, pero, por ejemplo, Santo Tomás. No el Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás apóstol. Sí. Él fue misionero en India, sin necesidad y él judío y sí, ahí yo sí. y la iglesia que él estableció ahí sigue, sigue pujante ahí sí. San Andrés murió en Rumanía sí. como como un misionero ahí y, y todos estos procesos no se habían acabado ah. necesariamente ah, bueno. y él llevaron el mensaje de esas culturas sí, sin claro. necesidad de pero vos sabés que el que escribe esto es ratzinger y vos sabés lo que opina ratzinger sobre sobre eh, el, eh, Israel y la revelación en Israel él opina que cuando el, cuando el israelita eh, cristiano habla habla ya desde la razón universal acordate que él dice Israel es una primera ilustración en medio de las demás culturas o sea para, para Ranzi, si claro yo coincido con esto los israelitas ya tenían la noción de causa ¿no? suficiente como para, sin saberlo, razonar en términos que luego la escolástica va a esclarecer un poco más, porque es una, es una manera de razonar universal. Esa sería, eso sería lo mejor que te puedo decir. Y, y, y, el, y Pablo mismo también se, se adaptó. O sea, no, no, el Pablo en Europa, por ejemplo, no es el mismo que Pablo en Berea en su manera de... Es que, es que lo que pasa es que aún no llegué, pero el diálogo entre el cristianismo y el helenismo se va generando paulatinamente en los cuatro primeros siglos y solo recién con San Agustín tenés la gran primera síntesis. ¿Eh? Así que sí, efectivamente, los, modos, los, los juegos de lenguaje eran mucho más amplios. Cuando se producen las grandes síntesis, razón, fe, hay juegos de lenguaje, modos de hablar que se van como fijando un poquito más. ¿Está? Eso es lo que te podría decir. ahí funcionó de esa forma, no porque, no, o sea, ya había judíos en el mundo eléctrico desde mucho tiempo atrás. Eso también Y la misión de Pablo fue llegar a todos esos lugares. Sí, desde luego. Este, eh, eso, eso se tendría que investigar también un poco más ¿no? ya cuáles eran las, las síntesis razón-fe particulares ya realizadas en esos ambientes ¿no? por lo menos no es lo que la pregunta que estoy haciendo no es habitualmente respondida en la formación en historia de la filosofía e historia de la teología pero estaría muy bueno investigarlo. Y tal vez los, la formulación de los primeros credos tiene que ser uno de los ejemplos más grandes. De esos antes de ¿sí? San ¿Sí? años, ¿sí? Sí, sí, sí, sí, claro que sí. Ya esa formulación de los primeros credos ya tiene este, gran trabajo hecho, ¿no? Sí, claro que sí. Eh, eh, ten en cuenta que... Yo nombro a San Agustín como una especie de culminación de un proceso, pero si vos repasás los nombres de la patrística latina y griega, San Justino, este, eh, Atanasio, Atenágoras, eh, Tertuliano, que tiene un primer y segundo período, ¿no? este, en fin, eh, eh, es una playa de autores eh, impresionantes. ¿eh? Eh, así que sí, sí, hay, hay mucho trabajo realizado sí, sí, antes de San Agustín. Sí, sí. Bien, sí, María del Carmen. Aquí en un ejemplo de totalmente otro mundo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como ejercicio práctico vamos a llegar al tema de la inculturación en la América precolombina Después, porque es un caso, es un leading case lo que usted está diciendo, María del Carmen. Bien, entonces, eh, bueno, acá eh, Ranzinger no está del todo diplomático. Eh, dice, esta tesis es falsa, rudimentaria, imprecisa. ¿no? Y ahí es donde él eh, se pone muy firme. Eh... eh Creo que el párrafo más, más claro al respecto es esto. ¿no? Eh, él, él reconoce hay elementos que no necesariamente van hacia todas las demás culturas. ¿no? Sin embargo, las opciones fundamentales que atañen a la relación entre la fe y la búsqueda de la razón humana forman parte de la fe misma. Bueno, este, en realidad... Benedicto XVI al decir esto, otra vez incurre en, una, en un laconismo que yo creo que obviamente no, no, no, no va a significar nada frente al posmoderno que la escuche, porque él está diciendo algo que obviamente el posmoderno va, va a negar. Dice, la razón humana, <risa> o sea, y dice, las opciones fundamentales que atañen precisamente a la relación entre la fe y la búsqueda de la razón humana. Entonces, acá es donde yo, con Gadamer en mano, quiero explicar el eje central de esta respuesta. Que no se trata de una helenización del cristianismo, sino de una cristianización de elementos de la razón en la filosofía griega, que como tales no son incomunicables con otras culturas, sino que son elementos de una razón humana. Ahora la pregunta es, ¿pero cómo se logra que esta razón humana entre en diálogo con todos? Bueno, entonces, entonces mi respuesta es la siguiente, vamos a colocarlo así. Cuando el judeocristianismo entra en diálogo con lo que podríamos llamar muy ampliamente pensamiento griego, lo que hace el judeocristianismo, y acá hay una relación entre gracia y razón, es llegar hasta la raíz de ciertas nociones fundamentales del pensamiento griego, que ahora un poquito las voy a enumerar, curarlas, de errores, y elevarlas a su vez, ¿eh? por obra de la gracia, a un despliegue mucho más universal, mucho más depurado, y en ese sentido mucho más humano. Entonces, por ejemplo, fíjense, nociones como unidad, causalidad... ¿eh? Eh, Multiplicidad, eh, sustancia, eh, accidente, eh, idea, comillas, ratio, naturaleza. Bueno, podría seguir. Una cosa es estudiar estas nociones como si uno fuera un historiador de la filosofía antigua. Y decir... Platón dijo que, Aristóteles dijo qué, y el judío cristianismo no aparece. Pero otra cosa son estas mismas naciones, y, y vuelvo a hacer el esquemita, curadas y elevadas a su máxima potencialidad por el diálogo con el judío cristianismo. ¿Por qué? Porque cuando el judío cristianismo entra en diálogo con el pensamiento griego, Justamente San Justino dice algo que no puede, puede sonar no políticamente correcto, pero hay que entenderlo bien. Dice, todo lo que de verdadero se ha dicho nos corresponde a nosotros los cristianos. Claro, no cristiano puede sentirse ofendido, pero lo que quiere decir es, la verdad que está aquí, las semillas del verbo, ¿ven? las semillas del verbo que están aquí, iluminadas por la gracia, no son negadas. ¿ven? El, el judío cristianismo no es un iconoclasta, no, no destruye religiones anteriores, no es como esos misioneros jesuitas que destruían <ríe> símbolos en, en China y en Japón, No, no, no, no, no los absorben en toda su bondad en, y, verdad, y, y verdad que tengan, los integran al judio-cristianismo y los vuelven a elevar. ¿está? Entonces, estas nociones, depuradas de sus problemas, quedan todavía, esto claro es lo que ningún postmoderno va a aceptar, quedan más humanas. porque alcanzan una universalidad con la cual puedo dialogar con todos. Ejemplo, ¿no? causalidad. En Aristóteles, desde él, desde él, es muy claro que causalidad quiere decir todo lo que se mueve, se mueve por otro, hasta llegar a un primer motor. Es causalidad eficiente, es una cuestión casi de física. Eh, en, el, en el cristianismo ya en el Génesis ya en la noción de creación está en la noción de causalidad ¿no? eh, pero entonces a ver, lo voy a terminar de decir así eh, toda toda la síntesis entre razón y fe, cuya recena histórica está bastante bien hecha en la encíclica Fides et Ratio, todo de la síntesis entre razón y fe, no, no me priva culturalmente de hablar con otras culturas, sino que me, me fortalece, gran paréntesis, teniendo en cuenta los cuidados pastorales obvios, cierro paréntesis, me fortalece para hablar con otras culturas y buscar lo que Gadamer llama el, lo humano en común, donde se produce la fusión. Les voy a dar un ejemplo que a mí siempre me entusiasma como esperanza para el futuro. ¿no? Eh, un judío cristiano, ¿no? Juan y yo, ¿no? vamos a Japón. ¿Cómo hablamos con un sintoísta? Les aseguro que es mil veces más difícil que hablar con un agnóstico occidental. Porque la diferencia de concepción del mundo es completa. El sintoísmo sigue siendo hoy, si se quiere una de las cosmovisiones, miren cómo lo voy a decir, más enternecedoramente animistas y politeístas que todavía existen. Dije enternecedoramente porque es conmovedor como ellos lo piensan y lo viven. Bueno, entonces, cuando, cuando el sintoísta hace una reverencia a, al símbolo del padre que ya está muerto, no le pidan a él en su mente distinción de causalidad tomista. <ríe> Al principio. Pero, eh, pero yo le puedo decir, bueno, a ver, para vos, ¿eh? tu padre es algo fundamental. Sí, bueno, para nosotros también. ¿No? Nosotros también tenemos una noción de padre. No sé cómo seguir ahí. Por ahí po posiblemente me vaya peor que a San Pablo en el Areópago. Pero ven cómo estoy buscando un punto en común porque hay una razón humana con la que dialogar. ¿Eh? Desde luego, de ahí llegar, de llegar desde ahí a la noción de Santo Tomás de analogía que permite manejarse con elasticidad entre el ente entendido en Dios y entendido en la cosa creada, bueno, hay un camino casi infinito para recorrer. Pero siempre puedo encontrar algo en común, ¿está?, sobre todo cuando dejo de hablar de física y me pongo a hablar de las experiencias humanas compartidas. Por algo la hermenéutica de Gadamer está hecha sobre la base no solo de Heidegger, sino, interpretación propia, sobre todo está hecha sobre la base de la noción de mundo de la vida humana de Husserl. ¿Ah? O sea, la hermenéutica, la comunicación de culturas, se da cuando nuestra sensibilidad hacia el otro capta los elementos comunes del mundo de la vida que, sin embargo, están históricamente situados. Pero la diversidad histórica ya no es un encapsulamiento, sino que es una expresión de la misma naturaleza humana. ¿no? ¿OK? Entonces... Eh, eh, la evangelización ¿no? Eh, eh, eh, no es que no tenga que hablar en el lenguaje de la síntesis razón-fe que ha hecho todo el cristianismo. Lo que sí tiene que entrar es en diálogo con las demás culturas y, y realizar este proceso de, eh, de sana Integración de todas las culturas en el judío cristianismo, que, que todavía es un mundo abierto. ¿no? no por eso es que la fe cristiana es la más diversa, la única realmente diversa en el mundo. No te exige hablar un solo idioma, sí. no estás incluso en esta área geográfica. Sí, exactamente. El centro del cristianismo ahorita es, es el sur. Ya no es occidente, a es África, es, es Asia, es América Latina, ¿sí? Sí, sí, está igual. Y, y, y justamente, como la Europa Occidental está como absorbida entre sus debates entre posmodernismo y positivismo, eh, ahí es como si la esencia de la síntesis razón-fe fuera imposible y entonces la fe misma está debilitada. ¿no? El que no puede dar razón de su esperanza no puede hablar. Lo que es que mucha de la patrística ni siquiera eran europeos, eran africanos. Además, Tertuliano, es que sí. sí. La historia de Tertuliano ya la conoces, ¿no? Comienza muy bien y termina muy mal cuando dice creo porque es absurdo, ¿no? Que bueno, que Etienne Gilson lo toma como un ejemplo de cuidado con la noción de absurdo, ¿no? Porque si con eso querías decir no me molesten con categorías ajenas al cristianismo es una cosa pero si, si de repente te enojas con el planteo racional es otra sí, este, bien. Eh, entonces lo que estoy haciendo, lo que estoy concluyendo de manera muy audaz es que la síntesis razón-fe conduce a una razón universal ¿qué tiene que ver esto María del Carmen con la evangelización? y bueno tiene que ver con que hay que tener mucho cuidado. Este, hay culturas que son lo suficientemente fuertes como para que sin ningún tipo de, eh, de instrucción técnica universitaria, hagan lo siguiente, ellas pueden repetir el lenguaje externo del cristianismo, pero seguir pensando internamente en sus propios modos de pensamiento. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque no, se, no sabemos bien qué está sucediendo. ¿no? Eh, en, en ese sentido, a ver, este, pero claro, nos pasó y sigue sucediendo. En, ese, en Centroamérica, en ese sincretismo que hay entre la metafísica precolombina y la forma externa ritual del lenguaje del cristianismo, ahí tienen un ejemplo de... De, de, no de síntesis, sino de sincretismo. Pero cuidado, ¿qué ocurre? Si el sacerdote o el pastor están formados en el posmodernismo, ese sincretismo no le preocupa en absoluto. Dice, está todo bien. ¿Sí? Si no estás formado en el, en el, en el posmodernismo, en todo caso, vas a tener una obvia tolerancia pastoral frente al problema, pero sabes que hay que seguir predicando. Hello, ¿no? ¿Ok? Eh, en ese sentido, cuando, cuando un es muy distinto el proceso de conversión eh, eh, de un hindú al cristianismo, de un sintoísta al cristianismo, de un budista al cristianismo, este de una cultura precolomina al cristianismo, es un proceso de conversión mucho más denso, mucho más complejo. ¿OK? Cuando un judío se convierte al cristianismo, es un pasito así, es, es, es exactamente lo mismo. Es, las categorías de pensamiento son las mismas, no hay ninguna dificultad. Juan no está tan optimista. Sí, sí, que dependiendo de la corriente de judaísmo donde esté. Bueno, o es sea, que todo el tema de, de, digamos, afirmar la Trinidad, Dios Hombre. De... Sí, pero sabes lo que quiero decir. Perdóname la deformación profesional. Lo que quiero decir es que si vos aceptás la apologética de Santo Tomás para explicar la Trinidad, esas categorías eh, el judío las entiende. No, no, no estás tan optimista. Bueno, ok. No, Igual, te cuento Juan, pero lo mío no viene de ningún experimento empírico. Porque aquí lo que ha pasado, todo ese que aquí ha pasado al revés, aquí ha pasado que, mucho, sobre todo en círculos evangélicos, ha pasado que muchos evangélicos se han convertido en un y que han abrazado, digamos, digamos, en un intento, digamos, de reconectar con, la, con, la, con, con el Antiguo Tratamiento, sí. han abrazado... La, la, los ritos, las fiestas al punto que abandonan el cristianismo ok, pero ¿cuán formados estaban? en ninguna de las dos ah ok, ok, pero, okay bueno pero, pero lo que te digo es que es fácil irse no, al revés porque, porque el cristianismo el sí. judaísmo tiene un componente fuerte de obras sí. y, y, y ritualístico sí. más que de, de tema de gracia sí. y todo eso, entonces ¿Más? Es difícil. Claro, podés volver a la tentación del, del fariseo de buena voluntad, ¿no? donde hay un ritualismo y unas leyes que te, te, te estructuran. ¿no? Sí. Sí, sí, pero igual te vuelvo a decir: lo mío no viene de un experimento empírico, viene de un convencimiento de que el modo de pensar, eh, la forma mentis, del Antiguo Testamento está intrínsecamente preparada para la revelación cristiana. ¿No? Este, eh, bueno, mucho más si tenés la suerte de haber pasado por Edmund Husser como le pasó a Edith Stein. Este, eh, bien. Ok. Esto es en principio lo que había eh, preparado para hoy. Eh, fuimos dialogando en, nuestro, en su momento, díganme si hay más inquietudes. La conclusión, ¿no? de, la conclusión de todo el seminario es que el discurso del 2005 eh, eh, sigue siendo un tema a estudiar. Eh, el discurso de Benedicto XVI del, del 2005 sigue siendo un llamado a eh, la relación de todo el judío cristianismo con la modernidad, eh, y que es un punto que lejos de haber concluido, eh, debe seguirse analizando y trabajando ¿no? permanentemente. ¿no? ¿Okay? Eh, ¿Por qué hay sí. una creencia de que el 16 era demasiado conservador? por el papel que le tocó cumplir eh, en función de lo que se podría llamar un, eh, un diálogo indebido del, de muchos sectores católicos con el posmodernismo por un lado y con el marxismo por el otro. Frente a eso, eh, Juan Pablo II lo llamó como para que eh, fuera prefecto de, de la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, lo cual... E implica un papel muy antipático, es decir, miren, esto no se puede decir ¿no? en nombre del catolicismo. Eh, pero no eran debates este, este, teológicos como en los siglos anteriores, eran cosas elementales. ¿Y esa posición no puede nombrar el Papa a su gusto o tiene que pasar alguna aprobación interna? No, eh, la designación es... Eh, a gusto del pontífice sí, sí, sí sí tres veces Juan Pablo II le, le insistió que a Benedito que a, a Ratzinger que se quisiera, él quiso renunciar tres veces ¿y quién fue el que cumplió esa función durante el pontificado de la Ritma? ¿a quién nombró él? Pues, esa... me olvidé, perdón pero me olvidé Sí. Vos me vas a decir, ¿pero por qué te olvidaste? Porque no le di importancia, porque una vez que estaba Benedicto al frente yo no le di importancia a la Sagrada... No, no, no le di ninguna importancia. Ahora, sabés que en el caso de Francisco la cosa ha sido más complicada. Uno de sus prefectos, el Cardenal Müller, es en este momento un gran crítico de Francisco. ¿no? ¿De Francisco? Sí. Nunca se sabrá. Él estaba agotado, pero no agotado... Físicamente, estaba agotado psíquicamente. ¿no? Este, vaya uno a saber las, las, las intrigas y las presiones y las cosas insólitas que tuvo que ver ahí dentro. ¿no? ¿Okay? Así que Dios, Dios sabrá. Pero hay cierto consenso de que la renuncia es legítima porque si se probara que fue obligado a renunciar sería un escándalo porque entonces la renuncia no sería válida, con lo cual, imagínense, por Dios, el pontificado, <ríe> el pontificado sería inválido. Él así lo hizo, fue un gran acto de valentía de su Por supuesto, además, además recuerden que cuando uno habla de lo voluntario hay que recordar siempre eh, el, esas dos categorías de lo voluntario del cual habla santo Tomás, que tiene mucha sabiduría. Una cosa es hacer algo por, por coacción física o por, mero, eh, o, o, por, o, o por mero deseo del premio o evitar el castigo, donde entonces sí, no hay libre albedrío. Eh, pero una cosa es hacer algo voluntariamente porque es algo que yo decididamente quiero como un fin intermedio para mi existencia, y otras, otra cosa es hacerlo bajo condición. ¿Por qué? Porque no hubiera sido mi primera opción, pero lo hago para evitar un mal mayor. Eso también es voluntario, no es que, no es que sea coaccionado. ¿está? Entonces, si, si, y el ejemplo de Santo Tomás es si estamos en un barco que se daña y comenzamos a sacar este peso del barco, no es nuestra primera opción. Si el barco no se hubiera dañado, no sacábamos peso. Pero no es que sea involuntaria la opción. Pero esto hay que tenerlo muy en cuenta para las cuestiones humanas. Desde luego, esta, estas, eh, este segundo punto no entra para la validez de los sacramentos, pero sí para la validez de la renuncia. Este, en, general, eh, en general, dada la naturaleza humana, muchas renuncias se producen, no todas, pero por este, por este motivo, ¿no? para evitar males mayores. Pero eso no quiere decir que sea inválida. Ahora, mi, mi opinión, que ya no importa en absoluto, es que él tendría que haberse quedado, pero eso no importa ya de ninguna manera. Simplemente quiero decir, con esto concluimos, que, eh, que para Ratzinger el pontificado sí fue una verdadera cruz. ¿Por qué digo esto? Porque cuando él renunció yo escuché a algunos decir... Juan Pablo II no se bajó de la cruz. Yo me permito decirles que para Karo y Bautila, el hombre, está en su psiquis, el pontificado no fue ninguna cruz. ¿Se la gozó? Se la gozó. Él era un obispo que le encantaba la pastoral, meterse en política. El pontificado estaba hecho para él. No, él no fue una cruz. Una cruz sí fue enfer su enfermedad. Su enfermedad, eso sí fue una cruz terrible, que Dios se la mandó, el Parkinson, eso sí lo sufrió. Pero el pontificado como tal, no. Pero Ratzinger sí. Para Ratzinger el pontificado, sí, recibir esa carga es, fue terrible, y lo dijo todo el tiempo. Y, y no es difícil advertirlo por la psicología de, de, de, de Ratzinger, ¿no? Eh, así que es injusta la comparación. ¿Ah? Bueno, ok. Bien, si Dios quiere nos vemos el año siguiente, pero seguramente en otro horario, ¿eh? porque este, ya, este horario ya no da para más.